Pablo Ilet, de Aprendizaje Viajero, y este año os queremos recomendar como destino para 2020, Japón. Japón no solo un destino fascinante por su cultura, por su gastronomía, sino que en 2020 celebra los Juegos Olímpicos. Así que no lo penséis más y este año ya tenéis vacaciones. ¡Japón! Hola, soy Alicia de Objetivo Viajar y el destino que recomiendo para este año es Gijón. ¿Por qué Gijón? Pues porque lo tiene absolutamente todo. Toda la magia de Asturias, unos increíbles paisajes de mar y montaña, una gastronomía exquisita y una agenda cultural que sencillamente no te la acabas. Así que ya lo sabéis, este año todos Asturias, todos Asishol. ¡Hola! Somos Mar y Eli, de La Gran Escapada. Y nuestro destino para 2020 es... ¡Islandia! Islandia. Y os preguntaréis, ¿por qué Islandia? Por su tierra de contrastes. Porque es una tierra que tiene paisajes volcánicos, tiene eh, glaciares espectaculares, tiene playa de arena volcánica, tiene eh, cascadas impresionantes, eh, baños termales en los que bañarte y cuidarte. Y bueno, en definitiva porque es una isla de tierra salvaje y con carreteras infinitas en las que perderte. soy Patri de la cosmopolilla y más que un destino os voy a recomendar un destinato para 2020 méxico además de las playas paradisíacas que tiene en el pacífico y en el caribe todo ese legado maya una gastronomía que es patrimonio de la humanidad si podéis ir en el día de los muertos es una experiencia muy emotiva y maravillosa <música> Para este año 2020 recomendamos Irlanda. El año pasado hicimos la ruta costera del Atlántico y nos encantó. Descubrimos un país con una naturaleza bestial, la gente es encantadora y además este año 2020 Galway es ciudad europea de la cultura. Así que animaos a hacer un road trip por Irlanda porque es un país ideal. Hola a todos, soy Ignacio Izquierdo de Crónicas de una Cámara y mi recomendación de destino para este 2020 es Colombia. ¿Y por qué Colombia? Porque tiene absolutamente de todo. Es un país súper rico. En, solo en entornos naturales tiene desde desiertos, jungla, bosques, montañas, glaciares, mar, ríos. Es una pasada. La gente, maravillosa. La comida, exquisita. Con un poquito de suerte, mucho más cálido que aquí, Budapest. Budapest. La de un viaje creativo y el destino que os recomiendo para este año 2020 es Polinesia Francesa, porque es un lugar del que solo se conoce Bora Bora, pero hay más de 100 islas, volcánicas, montañosas, con lagunas oceánicas, una auténtica maravilla y sobre todo también a nivel cultural, imperdible.